diamante que esté parado aquí contando su testimonio ¿Quién es? ¿Quién va a ser el próximo diamante? ¡Corona! ¡Y futuros embajadores. ¡Corona! Juan wow, Rosario, que testimonio de verdad querido público, público y general toda la ciudad incontrastable ya se viene, ya está aquí nuestro invitado de... a nuestros Yo me casé con una mujer latina, como sabéis, mi esposa es colombiana, es una negrita preciosa. Es decir, enfocarte en el negocio es lo más importante. Hemos tenido un periodo en el cual, pues, bueno, hemos estado un poquito adaptándonos, porque nunca paramos, nos adaptamos como el agua. Somos dúctiles, no somos rígidos, somos flexibles. No importa lo que suceda en el mundo, no importa la crisis que venga, no importa el coronavirus o el mono que venga o el perro que venga, no importa. Nosotros estamos inmunizados. No estamos dos veces en el casi entero. Pero es muy importante tomar los productos a conciencia. Luego al final os voy a hacer una pequeña demostración tomándome una serie de productos como suelo tomarlos yo habitualmente. Bien, vamos a empezar una diapositiva porque a veces abro mucho y me puedo ir por otros caminos. Bien, el cerebro podemos llenarlo con basura o podemos llenarlo con información positiva e información que nos pueda hacer crecer. Tenemos que estar continuamente creciendo para ser mejores. No mejor que el prójimo, sino tú cada día tienes que intentar ser un 1% mejor. Todos ustedes son mejores que hace un año, que hace dos, pero son peores que mañana. Porque hoy de aquí van a salir reforzados, y van a salir más enfocados, y van a aprender cosas, pues yo voy a contarles a ustedes muchas cosas que nunca he contado en ninguno de mis vídeos. Porque claro, ya que vengo aquí, no voy a venir con lo mismo de siempre. Muchos de ustedes han visto mis vídeos. Entonces, muy importante, decide con qué vas a llenar tu cerebro. ¿Sí? Bien. El tiempo nunca para. El tiempo es el mismo para todos. Si lo pierdes, no lo puedes comprar, no lo puedes recuperar. Aquí hay una frase que me gustó mucho. No hay tiempo que perder. Yo cuando empecé en XN los tres primeros años, me dice nada. Afilé a ocho personas y me olvidé. Estaba en un crash. Estaba en pirámides, sin darme cuenta. No voy de todo eso. Os explicaré cómo podéis hacer para que no os engañen y no os eh, llenen de basura en el cerebro. Tres años perdidos. Fijaros, recibí a ocho personas y me olvidé. Cuando me cerraron las pirámides, que yo no sabía que eran pirámides, repito, miro la red y había 200 personas. ¿Y ¿qué pasa aquí? ¿Esto crece solo? ¿Qué? Es que el producto es tan bueno que trabaja solo. Solo tienes que hablar de él y empieza a dar soluciones. Tenemos que tener en cuenta que cuando tenemos un producto que salva vidas, ¿sabéis lo poderoso que es? Sabe que tú, que usted puede salvar vidas. Yo tengo personas que les daban tres meses de vida y llevan cuatro años viviendo más y seguirán viviendo porque me hicieron caso. Os pasará que a veces os hacen caso. Es una decisión. Eh, no tienes que sufrir por eso. Yo al principio sufría. Tengo amigos que se me han muerto por no hacerme caso. Pero bueno. ¿Te acostumbras a eso también? Es importante no perder el tiempo. Bien, eh, yo quería buscar un ejemplo eh, que podría identificarse con Perú. Entonces, estoy buscando un deportista o alguien que haya tenido éxito aquí en el Perú, que fuera peruano. Estoy mirando en internet y encontré a este señor que es un deportista élite paraolímpico, que es ex militar y en una de sus campañas Resulta que explotó una bomba y le cortó una pierna y le destrozó la otra. Fijaros qué dificultades pudo tener esta persona. Todos ustedes tienen dos piernas, ¿verdad? ¿Hay alguien que no tenga... le falta una pierna? No, ¿verdad? Qué afortunados somos. Tenemos brazos, tenemos piernas, tenemos cerebro. Este señor se enfocó en buscar el éxito. Y se hizo paraolímpico. Sin embargo, vemos que la otra persona Pide ayuda, hay que tener mucho cuidado ¿no? con aquellas personas que están todo el pidiendo ayuda y no hacen nada para aprender, para formarse, llegar, llenar el cerebro de sabiduría. ¿Cómo os gustaría estar? Los que no estén, pero muchos ya estáis, ya estáis teniendo éxito. ¿O como el de la derecha? o queréis acabar así? Porque ¿La vida es así? De la noche a la mañana, si no tienes una herramienta que te lleve y te mantenga en el camino del éxito, TXM te mantiene en el camino del éxito. Y vas creciendo. Yo tengo una red ahora mismo en 70 países, si no puedo ni creer. Es decir, más que un supermercado gigante con 100 empleados, con furgonetas, con camionetas, con un, un montón de local, sin nada estoy facturando más todos los meses. Y muchos líderes de aquí lo mismo. Éxito o fracaso. Todos decidimos qué va a ser de nuestra vida. No importa lo que te suceda. ¿Estáis de acuerdo conmigo, sí o no? Claro. Que claro. viene Aquí está este señor para Olímpico, sin un pie, para que veáis. Cuando el camino se hace duro, los duros continúan. El COVID fue un camino duro, pero ha hecho que todos tengamos más conocimiento de redes sociales, que hablaremos un poco, más conocimiento de trabajar online. Yo trabajo mucho online, pero sí haciendo presencial. A mí me gusta mucho ver de los ojos a las personas, me gusta mucho abrazar a las personas, me gusta mucho hablar con las personas de su vida, porque si me hablan de su vida, yo sé que le puedo dar soluciones a cualquier problema de su vida. Podemos dar soluciones, señores. Esto es muy importante. Bien. Se llama Carlos Felipe Córdoba. ¿Alguien ha oído hablar de él? Pues miradlo porque es una persona muy importante que sirve de inspiración. Voy a ver. Bien. Supongo que a Cristiano Ronaldo ya le conoceréis, ¿no? Porque a Cristiano Ronaldo le no conoce a todo el mundo. Fijaros. Conoce tus prioridades. Si tú no conoces tus prioridades, no vas a tener motivos para poder decidir qué meter en tu cerebro y en qué enfocarte. Los que tienen hijos, normalmente ya lo saben. ¿no? Los que no tienen hijos, tienen otras prioridades. Una de mis prioridades, por ejemplo, que eran mis hijos, también era viajar, a mí me encanta viajar. He viajado mucho en toda mi vida con BXN gratis. ¿Quién quiere viajar gratis? ¿Todos queréis viajar gratis? Pues podéis viajar gratis por el mundo. Es posible, es viable Si yo puedo, vosotros también podéis. Que sois mejores. Yo lo que pasa es que he trabajado más tiempo. He trabajado más que los que no hayan llegado como yo. Pero hay muchos de ustedes que ya han llegado. Todos podemos. Bien. Trabaja duro. Tengo una buena noticia. Y una mala noticia vas a tener que trabajar toda tu vida duro, hagas de XN o no hagas de XN. Y vas a tener que trabajar mucho más duro si no haces de XN que si haces de XN. Pues si haces de XN trabajas un corto periodo de tiempo y luego os digo que de verdad es maravilloso la sensación de que todos los meses viene un montón de plata. Porque tú has creado algo que genera riqueza todos los meses. Los negocios que no generan riqueza no son negocios, son mentiras. Hay que tener mucho cuidado hoy en día con eso. Tenemos un producto que genera soluciones. Por eso generamos riqueza. Hacemos un trabajo, hacemos un bien social. DXM hace un bien social. No es casualidad que las empresas... Esta empresa que ha crecido más en países de renta baja. Y eso es muy importante porque de esa manera hay más personas que necesitan que pueden tener éxito. Bien, juego con el equipo. Yo, al principio, os puedo decir que era un poquito, vamos a llamarme egoísta. No, yo lo que hago, lo hago para mí. Y yo funcionaba así. Sin embargo, cuando me ofrecieron un empecé a hacer vídeos para todo el mundo. Sobre todo porque me di cuenta que muchas empresas nos engañaban. Y me engañaron muchas veces. Odio que me engañen. Si a ti te engañan y no te das cuenta, engañas a otros. Y pa cuando te has dado cuenta y explota la bola, luego explicaré varias bolas mías, tienes problemas porque si has ganado, has ganado porque muchos han perdido. En DXN nadie va a perder para que tú ganes. Todos van a ganar con los productos. Y si quieres hacer negocio, también van Negocio. no quiere decir que todo el mundo haga negocio, hay personas que no quieren hacer el negocio, no pasa nada, a todos los queremos mucho, pero van a tomar el producto y se van a beneficiar, por eso trabajar en equipo, yo tengo relación con muchos líderes de México, Bolivia, Colombia, Perú, y yo colaboro con ellos, si necesitan un producto o necesitan una lista de precios, o necesitan dónde comprar, producto, yo les ayudo, de esta manera se genera una sinergia. Es un crossline suave, pero positivo. Y tener mucho cuidado también con eso. Tampoco es pasarte a hacer el negocio a los demás. Porque es un negocio también. No podemos perder el tiempo, pero sí ayuda. ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo conmigo? Sí. Vale, bien. muy bien. Bien. La gente te juzgará por lo que haces, no por lo que dices. Os puedo decir que hay muchas personas que me decían, yo en mes y medio me hago agente estrella vale y encima la saco del estadio vez ¿vale? que me dicen esa frase y uff este nada, este no va a pegarle ni una patada al balón efectivamente a los dos días no coge el teléfono pues bueno, peor para él. que me importa es decir, él ya ha sido juzgado por no hacer si tú haces, no importa que tengas resultados a corto plazo, no tienes que pensar en el cortoplacismo, si el largo plazismo porque los resultados no son de un día para otro. Si tú vas trabajando como las hormiguitas, poco a poco vas creando, eh, poco a poco vas generando resultados. Voy a contar una anécdota de una chica que eh, cuando le expliqué que el vicio no va a encantar, no, es una chica. Me emociono porque es muy importante que seáis personas con el poder de poder ver lo que otros no hay. El poder de ver quién es un líder y no lo sabe. El poder de ver que hay personas que tienen dones y no los lo saben. Porque la sociedad nos educa a no darnos cuenta. Todos tenemos dones. Dios a todos dado dones y habilidades pero a veces no somos conscientes porque estamos viendo una teleoenda una serie en Netflix de 450.000 capítulos que parece que nunca se acaba y estás ahí pegado en vez de estar dándole amor a tu mente y ser capaz de valorarte entonces yo conocí a una chica que es un 21 nivel por grazo de mí, ella es africana Vive en Alemania, se llama Teresa. Devoción porque es impresionante lo que voy a decir. Sabe, inglés, alemán, francés, español, italiano, tiene cinco idiomas más su idioma materno que es el fan. Con 20 años de África vino a Madrid. Estuvo eh, cuidando a personas mayores. Lo que en España llaman limpiando culos, que eso no le gusta a nadie. Pero es lo único que podía hacer. Fijaros. Y luego estuvo estudiando contabilidad administ y administración y gestión de empresas y encontró trabajo en Alemania, se fue a Alemania, se casó con un alemán. A mí cuando me hablaron de ella dije yo, esta tía es un crack, esta mujer es una líder. Una líder es aquella persona que toma decisiones para avanzar en la vida. No había hecho multinivel en la vida. Nací yo, hablé con ella, me fui a Berlín, me cogí una avión y invierto mucho dinero en mi negocio en viajes. Algunos no me han servido para nada, pero otros que he encontrado gente buena. Porque esto es así. El mundo es como una mina de oro en la que hay mucho carbón y hay que buscar atepetas de diamantes. Aquí hay un montón de diamantes. Y a esos diamantes ha habido alguien que ha estado descargando. Hay alguien que ha estado diciéndole, tú puedes, hasta que se ha dado cuenta. Bueno, esta chica, eh, después de hablar conmigo se emocionó, pero la despistaron un multinivel de moneda ya, digital. Ya, ya, ya se la ha comido el enemigo. Chucky ha venido. Cuando perdía 6.000, no 8.000 euros, eh, nada, no, este este no, este si ya que no, este no, es no, eh, este que no, este los demás, lo que ellos no ven todos lo vemos todos somos capaces de ver cuando alguien realmente tiene madera de vida hombre, aquel que te llama todas las semanas oye, ¿y cuánto vale el RG de 30? y a la semana siguiente te vuelve porque te dice, oye, ¿cuánto vale el RG de 30? todas las semanas te preguntan lo mismo y los es que no siquiera mira el histórico del whatsapp a ver el mensaje de le mandé la semana pasada esa persona no quiere no se esfuerza. No tiene madera. Ves ese madera de un lugar de doble, pues es el pino y el pino está podrido. No me sirve. Yo no pierdo el tiempo con esa gente. Pero bueno, algunos están ¿eh? Bien, continuamos. A ver si voy para eso para adelante. Bien. Eh, tenéis que preguntar antes cuando os he visto el testimonio del doctor, cual quiero conocerte personalmente. Eh, ¿Crees que hay alguien en la fase de la tierra que no quiere vivir con más salud? Porque está acordado de enfermos, ¿eh? Vamos. La gente sana es muy poca. Bueno, yo he tenido mucha suerte toda mi vida que el mundo estado enfermo. Pero, pero en mi cuidado, hay mucha gente enferma. Cuando hay un es que hay enfermedades que no duelen, el diabético no duele. Como no duele, no importa. Pero cuando le no duele ya está bien. Es decir. Encontrar personas que tienen más salud relativamente fácil. Personas que quieren tener tiempo para estar con sus hijos. Pero si vivimos en una sociedad que no hay manera de tener tiempo, bueno, excepto los que llegamos a un tiempo en que ni sí siquiera hemos alcanzado rangos. Yo me levanto a la mañana normalmente cuando mi cuerpo me dice, levántate, que ya, hombre, que ya está bien. Yo me levanto, me levanto. Voy al baño, me tomo mi, mi super mega dosis para mantener mi salud y envejecer despacio y poder atender a mi esposa, que es mucho más joven que yo cosa que nunca pensé que me pasaría en mi manera, eh, hay que darle, eh, cuidado, hay que darle duro si no, si es que la producción, la salud, el matrimonio hay que cuidarlo si no, el matrimonio y las mujeres también les gusta el amorcito ¿verdad? hay que estar en forma chicos, no vamos a dejar a las mujeres con ganas bien Viajar con tus hijos. Yo creo que desde que de que he podido estar. Eh, ahora me voy a Malasia con mi hija. He hecho varios cruceros con ellos. Estaba en Roma, en Italia. Si no llegaste por mí, no tienen pasaporte todavía. Pero bueno, han viajado, ya han volado en avión por primera vez conmigo. Para un padre, eso es espectacular. Que mis hijos viajen conmigo en avión internacional y encima gratis. <risa> Vamos, eso es una patada. De verdad que yo estoy encantado. Bien. Eh, tiempo y dinero, quizás es una frase muy muy utilizada, pero es verdad, es ¿Eh, verdad, La, eh, afortunadamente es verdad, podemos tener tiempo y dinero, pero de verdad os digo que lo más grandioso de MSN es, eso está muy bien, eso es bueno, ¿no? Eh, Salvar yo estoy enamorado y problemas, niños con problemas, he solucionado muchos problemas de niños con problemas, autismo y tal. Y eso, de verdad, es una. te llena el corazón. A mí me hace muy feliz. Y si algo me hace muy feliz, pues lo sigo haciendo. y si no voy la plata, que también está muy bien, ¿no? En fin. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Sí. Vale. Ah, me voy calladitos. En. A ver. Y es, que, es que voy de dos en dos. No, es que tengo que mirar allí. En esta diapositiva veis una persona que no tiene brazos. Y otra persona que tiene brazos. Pero el que no tiene brazos. Seguro que tiene dones y habilidades. Es lo que decía antes. Yo, por ejemplo, puedo ser muy bueno en algo y puedo ser... Yo soy, por ejemplo, mis defectos. Soy extremadamente desorganizado Ay, por favor, es terrible. Sin embargo, soy muy creativo. Eh, tengo capacidad de improvisación. Tengo ciertos dones. Trabaja tus dones. Y, y trabaja con personas que tengan otros dones. Por eso es tan importante trabajar en equipo. Hay que la unión hace la fuerza. Hay varias personas en bicicleta, pero todos van pedaleando por el mismo camino. El camino que marca el líder, que es aquella persona que tiene más conocimiento, que es obviamente el que lleva los mandos de la bicicleta. Por eso es tan importante trabajar en equipo. Por eso es tan importante, y por eso yo he estado relacionándome con líderes de México, Colombia, Perú, Bolivia... Todos conocéis a Tomás, ¿no? ¿verdad? Yo cuando le vi en un PSI, me dijeron, ¿es un niño? ¡Por Dios! Yo fui a hablar con él, yo tengo emociono donde veo personas con éxito. A mí me encanta rodearme de personas que tienen más éxito. Hoy he conocido a Estrella. ¡Qué mujer! Es encantadora. Mujer valor, vamos, tremenda, lo que ha hecho en la vida. Hay que rodearse de personas como ella y otros líderes que no puedo mencionar porque no conozco a que están aquí. Rodearnos de esas personas que te dan amor, te dan fuerzas, te dan conocimiento. Unidos al equipo que te va a hacer que tu cerebro se llene de bendición y no maldición. Porque está ahí todo, está en, vuestro, en vuestra decisión. Eh, bueno, vamos a hablar un poquito del tiempo y las redes sociales. Eh, en estos últimos dos años ha habido un boom con las redes sociales. Antes todos teníamos Facebook y otras redes sociales. Por ejemplo, TikTok. Vamos, en Perú hay verdaderos expertos en TikTok. Yo he hecho varios vídeos en TikTok y me veo negro y no y lo he seguido. Pero bueno, en YouTube ya hice algo y ya estoy, ya, ya estoy contento, ¿no? Porque luego hay varias fases en las redes sociales. Podemos usar las redes sociales para buscar nuevos prospectos, para informar, para formar. En mi canal o en cualquier TikTok hay vídeos de formación, de testimonios que te animan a la acción para llamar a esa persona y afiliarte. Y también hay redes sociales para perder el tiempo y hacer un tonto. Porque vamos, en TikTok, si quieres tonterías, está lleno, ¿eh? 99% tonterías. En YouTube pasa no lo mismo, ¿eh? Hay gente que gana mucha plata haciendo tonterías. ¿Qué crees? ¿Cuánta gente le encantan las tonterías? ¿A quién le gustan las tonterías? Al tonto. Aquí no somos tontos. Somos listos. Por eso me gusta la información positiva. Y se utilizan las redes sociales para aprender, para enseñar y para buscar nuevos prospectos. Todas las redes son buenas. Según en fáciles y especialices, y si no sabes manejarlas, analiza, observa. Yo, por ejemplo, estuve realizando la red de Niela Roe, que no está aquí, ¿verdad? Me da vergüenza si no. Yo tenía más suscriptores que el de del Me adelantó como un rayo. <risa> Sorprendido. Es muy profesional, es un experto. Es mucho mejor que yo. Tiene muchos vídeos de testimonios. No importa que yo no soy muy bueno. Todos somos buenos en nuestro nivel. Yo ya me he sacado el rendimiento a mi canal de YouTube. Porque en la primera fase a mucha gente. En la segunda fase, les formé a ellos y a muchas otras personas. Y en la tercera fase, pues ya estoy dedicándome a trabajar mi red. Ahora trabajo en mi red, en zonas estratégicas. Por ejemplo, esta chica que os he dicho, Teresa, Está debajo de unos diamantes. Yo le quiero ayudar a que él suba de rango y estoy viendo una persona que puede hacer crecer la red en densidad. Porque una red tiene ser densa en, en extensión y en profundidad. Las redes débiles no son buenas, son débiles. Tenemos que son una red fuerte, sana, en crecimiento continuo. Bien. ¿Está claro esto? Sí. Ok. A ver. Bien. Fijaros cómo era yo antes. Era tonto no sabía más que hacer tonterías metiéndome en todo tipo de redes de estupideces y aunque gané dinero no eran las redes adecuadas porque luego en la segunda parte lo explicaré eh, Estuve buscando palabras típicas de aquí y de sonso, y, ojo, joder, ¿eh, sonso pues también era sonso, sí pero bueno, no importa, no importa que sea sonso hoy mañana, tienes que dejar de serlo hoy, tienes que dejar de serlo si es la primera vez que has venido a este tipo de reuniones y nos está escuchando es porque eras eso Y puedes dejar de serlo. Cojudo, oh, esta palabra me ha hecho mucha gracia, se parece una española que es una grosería. Cojudo, pues es lo mismo. Sin sí, embargo, dejas de ser eso, dejas el pasado. No importa lo que hiciste ayer. No importa lo que decidas hacer hoy. soy más astuto. Vais a ver por qué soy más astuto. Pendejo, feliz. No os pueden imaginar, vamos. Ahora eh, cuando vuelvo a España, me vuelvo a ir a Malasia, vamos. Que el día de la lo voy a tener contigo, no voy a dormir. ¿Qué me importa? Estoy súper feliz dando vueltas por el mundo. ¡Gratis! ¡Gratis! ¡es maravilloso! También estos El limán bosca, ¿no? Eso me encantó, una palabra preciosa. Bien, aquí tenéis eh, una situación que es muy común. Fijaros. Eh, no hay mayor crueldad y cobardía que ofrecer amor a alguien para no abandonarlo. Yo fui abandonado como un perro en una noche de invierno con tormenta. Mi sponsor me no abandonó y desapareció. El esposo de no, mi sponsor también. Me afilió un XM y me amor, me mandó 10, 10 veces y desapareció. ¿Qué voy a hacer con el llorar? ¡Ah! ¡Oh, no, ¡No tengo esposo! ¡No tengo esposo! ¡No estoy solo y abandonado! No importa un pepino! Hoy en día en Google tenemos todo lo necesario para ser cada vez más inteligentes y aprender lo que haga falta. Yo hace 15 años no sabía encender un ordenador. Yo no sabía dónde estaba el botón de encender. No importa, aprendes. Tienes que pensar que lo que otra persona puede hacer, tú pues también. Siempre. No importa lo que sea. las más, tardarás menos. No importa. Hoy en día se editan vídeos, se manejan redes sociales y muchas otras cosas que no podéis saber. No importa, de verdad. ¿De verdad? Eh, a veces es muy poco... Porque si tienes un sponsor y es un poco pendejo, te va a hacer perder el tiempo. Y te va a enseñar buenas costumbres, pero bueno. Pero si tienes un buen sponsor, aprovechalo. Bien. Aquí vais a ver un pequeño ejemplo de lo que yo he aprendido en los últimos, más bien sobre todo, 7-8 años que estoy en diseño. En el lenguaje corporal. A ver, tenemos que ser expertos en comunicar. ¿Qué trabajamos con personas? Si trabajamos con personas, tienes que aprender a comunicarte con las personas lo mejor posible. Cuanto mejor te comuniques, mejor te entenderán. Porque el idioma, por ejemplo, de una mujer es totalmente diferente al de idioma de un hombre. Pero totalmente. Yo cuando me relaciono con mujeres soy de una manera. Cuando me relaciono con hombres soy de otra manera. Sobre todo con las mujeres hay que tener mucho cuidado porque hay mucho, ahora no, no tanto, pero hay muchos hombres que lo primero que piensan cuando ven una mujer, que es? ¿Qué es lo primero que le miras a una mujer? Todos los hombres lo saben, ¿no? Las mujeres también. Entonces, hay que tener cuidado y que ser muy prudente. Yo primero le digo, oye, mira, mi esposa es una nieta, está muy enamorada. ¿Y tú qué te dedicas? Ya sabes que no vas a lo va, sabe, que va todo el mundo. Y puedes hacer una amistad y a saber cómo comunicarte con ellas. Bien, el lenguaje corporal te enseña a ver lo que otros piensan de ti sin que te digan nada. Cómo se mueve, cómo puedes hacer que piense como tú. Si es algo positivo como cómo tú te muevas, cómo mueve las cejas las manos, los pies es apasionante eh, leeros un par de libros con uno suficiente un también bien, hablar en público vamos, yo la primera vez que salí me temblaban las piernas y sudaba ahora vamos, cada vez que cojo un micro se me queda pegado en la mano no os podéis ni imaginar lo bonito que es a mí me tiene este foco masterizado pero si no fuera este foco y os diría todo sería, sería mejor sé sé es que está aburrido si es quien está disfrutando, si es quien está de acuerdo con lo que yo digo, asiente con la cabeza. Es decir, el lenguaje corporal te va a ayudar a que tu vida sea más fácil. Si eres sólido, es para tener Si haces negocios es para tener éxito. Es muy bueno el lenguaje corporal. Bien, eh, ¿hay alguien de aquí que sabe lo que es la fisionomía? Que levanta la mano. Nadie sabe lo que es la fisionomía. Te pego un grito, porque hay mucha gente y no veo malos. ¿Alguien sabe lo que es fisionomía? Nadie. Nadie una persona que sabe algo de eso. Bueno, la fisionomía es un arte que empezaron a desarrollar los médicos griegos como Hipócrates y Galeno. Eran muy inteligentes. Es el arte de poder saber el carácter de una persona según sus facciones faciales. Si tiene las grande, grandes, tiene una nariz ponche aguda, tiene los ojos grandes, los ojos pequeños, los labios grandes, pequeños, yo tengo labios finos, soy un gruñón, mi esposa me dice, gruñón, soy así, pero eso no quiere decir que sea simple gruñón, es mi carácter, ojos pequeños, hoy voy a describir a mí, el día anterior de describía a una persona del público, se reía, soy frío, calculador, los que tienen los ojos grandes son emocionales, emotivos, necesitan el amor. No le puedes tratar igual que a unos que tienen los ojos pequeños. A que tiene los ojos pequeños le tratas con amor y con una... Eh, por ahí. Voy a hacer una grosería. Es muy bonito. Luego venís a un libro. Pero no hay que ponerse loco y hacerte un máster en fisionomía. No, no, no, Hay que hacer un máster en XM. Un librito y para tener nociones básicas, luego experimentar. Bien. Eh, luego también he estudiado de neurociencia en comunicación, que esto ya es un de negro y no pongo corbata, porque inconscientemente la comunicación mía es más efectiva sin no daros cuenta. Según Jürgen, por ejemplo, hay varios expertos que algunos conoceréis sobre neurociencia. Un poquito, no hay que volverse loco, cuidado. Eh. Repito, no es hacer un máster de eso, es unas nociones básicas. El máster está en ganoterapia, que es lo que a ayudar a la gente. Bien. Luego también eh, me ha gustado mucho la nutrición toda la vida. Hice un curso de ganoterapia con mi doctor También he estudiado mucho la forma de trabajar la ganoterapia en México, que es diferente a la peruana y es diferente a la colombiana. Cada uno utiliza de una forma diferente para decir, no importa, ¿eh? No existe el usar mal la ganoterapia, eso no existe. Existen diferentes formas. Siempre vas a tener resultados. Solo existe una cosa, que no tome la cantidad necesaria y que busquen milagros. Que tomen un RG, un gene al día, que tiene un cáncer de tres meses terminal y quiere salvar su vida. Eso no, porque no es suficiente. Me pasó un caso, es para ponerte yoga. Me llamó una señora en Madrid, ella creo que era boliviana o algo así. Que su hijo estaba para morirse, quedaba una semana de vida. Me mandó una foto, que está por el que llega. Y me dijo: pero, pero, pero si usted me dice que conoce el anodema, sí, pero si tomamos, ¿y cuánto tomaron? No, un solecito de café hace tres años. Es que, por el amor de Dios, los milagros existen, pero tan gordos no. Hay que tener sentido común. Si no hice la ganoterapia megadosis, pues ya está, megadosis. Megadosis, no soy sobrevento de café en cuatro años, por favor. En fin, la vida es así. Bueno, he estudiado medicina idiométrica, nociones básicas, medicina tradicional <Credit app> china, <Tortilla> es decir, me ha ayudado a entender los conceptos para poder tener yo soy muy obsesivo de la conocimiento, no hace falta, no os volvéis como yo, cuidado, ¿Eh? pero un poquito de idea. Bien, eh, lo importante es la ganoterapia y luego hice nutrigenética y nutrigenómica. hice varios cursos de 10 horas, que era una una pandemia que me aburría y me ayudó mucho a entender muchas cosas. Bien, continuamos. Mira, aquí tenéis varios libros. El de fisionomía es este, el primero por la derecha, pues luego veréis el vídeo de YouTube. Vamos, que lo pedís por Amazon, que cuesta muy poco dinero, y os va a ayudar mucho. Aquí nos vemos una de las peregrinas que dice que como cura, pero que con esto. Esto es peligroso, tú tienes que tener el conocimiento. Pero legalmente no podemos decir que cura nada, porque son de alimentos. También el pepino cura, también la cebolla cura, no tanto como el ganadero, obviamente, porque no hay ninguna sustancia, ningún alimento que tiene tanto poder como el moderno. Bien. Aquí tenemos. Bueno, ahí estoy yo con los libros, otro muy bueno de medicamentos que no leí. He salido con las fotos para que vean ver que los tengo, ¿no? Porque al final, pues... Como yo soy tan desconfiado, pienso que te lo hagamos no pensado. dice, eso, pero eso creo que no los tiene. Los tengo. Me gustan los libros en papel. Me gusta tenerlos. Es como algo bueno, ¿no? Bien. Aquí hay más libros. No voy a enrollar con esto. Pero como los 200 libros, todos son de superación, los típicos de cómo hacer amigos, esos libros son eh, regla número uno, vamos, del Carnegie, Napoleón, Gil, todos sabéis que hablar de eso, ¿no? Eso te va a forjar una personalidad y un carácter y te vas a convertir en indestructible mentalmente. Tienes que ser indestructible. No puedes permitir que nadie me haga en tu cabeza. Pero si te metes basura, tu vida va a ser una mierda. Y nadie tiene una vida de mierda, ¿verdad? Bueno, pues ahí tenéis la, la fórmula. Bien Vamos a hablar de las redes sociales. Aquí hay una persona a la cual yo quiero muchísimo, que es Maite, Maite Vacas. Ella vive en Madrid. Fijaros. Y hace unos TikToks espectaculares. Intenta copiarla, pero luego la he visto ya ella, que es tan guapa y tan bonita. Y también he visto a Verónica Batarrama, que la conocéis todos, tan guapa y tan bonita, y yo me veo y yo, yo no. No, tengo mucha competencia. No puedo ver Es decir, son muy atractivas, son muy guapas, y luego está Lisa de Camerón, que también es lo mismo. Es la, la mujer cañón, vamos. Cualquiera se mete con la mujer cañón. No, no, no, no, no, no. Aquí veis un uso adecuado, correcto, de redes sociales voy a contar la historia del Maite porque es muy bonita. Yo fui a Madrid una vez al mes durante un año. Y me puse una meta. Ya vivo a 500 kilómetros. Aquí no sé cómo me llamaréis, eso, como a 5 horas en carro. Eh, la primera vez que fui, hice un montón de panfletos, los repartí por diferentes comercios alrededor del centro de distribución de la XN. Yo todo contento. Tres días antes. Me preparo el evento, ¿sabéis cuánta gente vino? Nadie. ¿Qué pasa aquí? La gente no quiere ganar el plata. Me volví a mi casa y no sé quién me volví. Hice una convocatoria por redes sociales con una estrategia. Voy a Madrid, ¿sabéis cuánta gente vino? Nadie. Dios, no importa, como yo soy más cerco que una mula, yo no voy a parar. La tercera vez vinieron mil dos personas que no eran de mi red. No importa, yo estaba feliz, había un dos personas y pude dar la charla digamos. vamos. Y así me sirve el entrenamiento, ¿no? La cuarta había ocho, la quinta había veinte, eran dos de mi red, que no hacían más bien consumir una caja de café cada seis meses, pero bueno, no importaba. No importa, estaba viniendo la gente y estaba un poquito. No importa el resultado a corto plazo. Lo importante es que va creciendo y va funcionando. Y en el aparece Maite Vacas, que había venido de espionaje. Estaba en Organogol. Y me ve y me dice, oye, ¿tú me lo enseñas a yo, ¿qué he No es el que dice no, que Organogol somos, somos caros y malos. Ese soy yo, es el que sí. Pues eso es la verdad. Vamos a ver, vamos a ver una mira. Si yo te demuestro que es verdad, Tú te afilas a Betisín, ¿y si es mentira en mi ojito con un ganador? Vale. Le demostré y se afilió en la desigualdad. <risa> o 8, no me acuerdo. Ha adelantado a todos los diamantes de mi red en el tiempo que lleva. ¡Es una crack! ¡Es el captador además! Bueno, no voy a hablar de las demás, porque no las conozco personalmente, un poquito a Mamero, que es una máquina cañón. Esto es un uso que de las redes sociales, señores. Analícenlos, vean cómo hacen los vídeos, y pueden ser como yo sé. No hay recibiendo casi 200 mensajes diarios de nuevos prospectos. Un trabajo tremendo, pero está excelente. Me pasó como en YouTube. Yo en YouTube, en YouTube cuando explotó... ¡oh! O sea, al principio no sabía que me escribían. La gente se enfadaba porque no le respondía. No tenía ni idea, vamos. ¿vale? Luego empecé a afiliar a gente. Luego vino la siguiente fase, trabajar con la gente. y lo que os he dicho antes, ¿no? Las diferentes fases. Bien. ¿Eh, ¿Estáis de acuerdo conmigo? Vale. Importante, es ¿eh? Si no, me decís. Y yo os doy la explicación que haga falta. A ver. Bueno, que está aquí, yo la admiro. Es un, es un ejemplo. En Perú es que vamos, que sois los mejores eh, eh, eh, en YouTube, sin duda. Tenéis un verdadero maestro. Analizar su canal y es una verdadera locura. Es un ejemplo. Pero a nivel mundial de habla hispana, obviamente. Porque el que no lo entiende no lo entiende, ¿no? Ni en la red, es uno de mis líderes que me, me motivan. Bueno, aquí tengo frases que son muy comunes. Quería hacer algo diferente porque para hacer lo mismo que siempre yo voy a hacer algo diferente, pero algo que añadir de las frases típicas, ¿no? Eh, Todos conocéis a Henry Ford y si no le conocéis es el que inventó a la marca Ford y carros, tuvo mil dificultades y una de las frases suyas que me gusta que los que renuncian son más numerosos que los que fracasan. ¿Qué me importa los que renuncian? ¿Qué me importa los que fracasan? ¿Es una decisión? Tienes que decir, tienes que ¿tala? Si alguien quiere llenar su cabeza a basura, es su decisión. Si no quiere tener éxito es su decisión. Si no quiere tener salud, tiempo para estar con sus hijos, viajar gratis es su decisión. ¿Ya está? Supongo que aquí no habrá nadie que quiera tomar ese tipo de decisiones, ¿verdad? ¿no? Si no, es mejor que se vaya con los lo mismo. Porque aquí, para qué hay que estar aquí, para hacer el tiempo. Y si quiere basura, hay un mundo no importa, Hay mogollón de basura, mamá. Como aquí, como aquí ya la tiene, no te importa. Bien. vamos a, Aquí no. Vaya lío que tengo con esto. La mayoría de las personas gastan más tiempo y energía sin hablar de los problemas que afrontarlos. Mira, esto es una de las cosas que más odio yo. Ser líder, aparte de ser capaz de ver lo que no ven los demás, tienes que ser capaz nunca los problemas para abajo regla número uno de la venta directa y de cualquier empresa ¿ustedes crees que una empresa un jefe de una empresa tradicional, le dice sus problemas a sus empleados? para desmotivarlos? ya están suficientemente desmotivados en multimillon sí. cuando yo veo que en uno de mis grupos eh, como 20 grupos de, de, de WhatsApp veo a un diamante haciendo una queja y le llamó por teléfono le monto una bronca pero que se flipa no puedes decir, problemas hay siempre. Tienes que solucionar los problemas. Tienes que ser un experto en solucionar problemas. No, es que hace pocas escuchó uno, no, es que se ha agotado el Morinchi. ¿Cómo es posible que se agote el Morinchi? Ah, me llamé por teléfono. Tú sabes que la, están cerrando la BMW y la Mercedes porque no tienen chips, porque los chinos se han bloqueado por coronavirus. pues... pues más, ¿Tienes los productos que tengan, ya llegan al Morinche, pero no te enfoques en esa tontería, y la mayoría de los problemas son tonterías, busca soluciones, un líder busca soluciones, no se preocupa de, es que el Morinche no ha llegado, el Morinche, que todo, bueno que hay hambre, no me fastidies, ¿Eh? la verdad, cuando ve personas así, no lo hagas nunca en público. Nunca le llamaron la atención en el grupo. Porque le estás expresando en público y eso te y el ego. eso no es bueno. En privado. Le llamas por teléfono a ella. ¿Te parece normal esto? ¿Tú crees que si tú tienes en ese grupo 20 personas en tu red y yo me pongo a poner basura, te parecería bien? Ah, no, no, no. Pues tú tampoco lo hagas. La basura siempre al basurero, nunca al red social y nunca a las personas de turn. Regla número uno, vamos, ni se te aburra. No, yo es muy duro en eso, ¿eh? porque es que lo odio. Y como ser un diamante, vamos, ya me lo como, vamos. Alguno que sí has estado a punto de comerlo, ¿eh? Bien. Segunda parte. Bueno, esto es realmente una parte que la hago porque yo creo que es importante hoy en día. Yo nunca pensé que diría lo que voy a decir ahora, ni haría diapositivas con esto. A mí me gusta mucho eh, hacer fotos, guardar documentos del de, crecimiento de redes, de redes, ver un poquito mi éxito, ¿no? O mi fracaso, ¿no? Entonces, en eh, casi todas las empresas que he estado, que yo pensaba en empresas legales, alguna de ellas que vais a ver, incluso me fui con un abogado a hablar con el director, el presidente, el presidente si era legal, pues ya me había engañado varias veces, fijaros. Eh, la autoridad es una cosa que te la da, que es muy importante. Cuando tú hablas de algo, tienes que tener experiencia de ese algo, tienes que tener conocimiento para hablar con la autoridad. Yo he estado en redes binarias y me he ido muy bien. He estado en binarias híbridas, también me he ido muy bien he mostrado en matrices forzadas también me ha ido muy bien no sé por qué, la verdad, yo creo que es por teco teco, pero vamos, no me en nadie como si un poco un adjetivo, yo lo hago tarde o tarde, no me importa y luego en un nivel, la ley, ¿no? fijaros esta fue en el año 2012, hace 10 años esta es una matriz binaria como veis, si os lo entienden derecha a izquierda el 5 de abril Tenía 200 personas en una red. Voy a decir el nombre de la empresa, no sé si habrá alguien que lo conozca, porque ya soy muy jóvenes, a esa edad todavía estáis con el chupete, otros no. El eh, Signiverse. ¿Alguien ha estado o ha conocido Signiverse? Que pega un grito. ¿No? Mejor. Os habéis librado una vez. Okay. Tenía el 5 de abril 6 de julio pasé 200 a 6.300 personas. ¿Cómo es posible? Eso no es un crecimiento tan explosivo, es absolutamente insostenible. Porque en 5 años está toda la Tierra metida, bebés y animales incluidos, y tenemos que empezar a hacerle gente en otros planetas. No es viable, no es sostenible, efectivamente. A ver si le dio la tecla. Del 10 de julio, que tenía 7.400 personas, al 22 de julio, en 12 días, pasó de 7.000 a 10.000. Un mes después, vino el FDI, cerró las oficinas, y yo me quedé con una cara así. Me pongo delante el foco así. ¿Y yo, qué va qué pasa la gravedad? Pues no, lo era yo me acuerdo que gané gané más o menos no sé, ¿no? El pollo bueno más gordo, por supuesto, era menos que lo que ganó hoy en día de que se me Yo me iba la desilusión. Me decían, no, eso es un pance, que es un pance. Yo sé que esto va creciendo como la espuma, oh, esto es una maravilla. Esto había gente en todo el mundo. Pues, error. pérdida el tiempo. Pero adquirí una cosa muy importante, experiencia. Para no volver a caer en lo mismo. Pero como somos tan tercos, con bueno, esto es la demanda de que ya la página pasaría. cuando sale Not Phone, dice, no hay página, la hemos quitado. Ya, ya no entro en la oficina, ya no me los bonos, ya, ya lo han cerrado. El FDI lo ha cerrado y ya sé. Bien. Primer error, pero fue para aprender. Hay un proverbio chino que dice, el necio. No aprende ni de sus propios errores el inteligente aprende de los errores de los demás y el sabio aprende de los errores de los demás y de los propios quiero que sean sabios aprender de lo que yo el, el error que yo he cometido para que no caigáis en lo mismo es muy importante aprender de los errores de los demás esta es una empresa que me fue un binario esto es un producto físico producto como el nuestro de nanotecnología. Historia sigue la empresa. El binario tenía 617 personas y 191. Esto lo conseguí en dos años. daba la diferencia con otra empresa. El cimiento de la industria. Vino en la crisis económica de hace también 10 años más o menos. Por ahí, 10 o 11. Bajó la facturación un 90% de un mes a otro. La gente no tenía plata. El producto era tan caro que nadie lo volvía a comprar. ¿De qué le sirve un producto que no le compra la gente todos los meses? Esto es uno de los secretos de sirve. El secreto del multinivel es que si una empresa tiene un producto que la gente lo compra, aunque no hagan negocio, pero solo busca la salud, no quiere emprender, que es, una, es la gran mayoría, hay mucha gente que no quiere hacer negocio, no importa, pero le gusta el producto, ese, ese volumen que le da sostenibilidad para que la facturación siempre se mantenga. Si se mantiene y no debe de, de, hacia abajo, poco a poco tiene una tendencia alcista. Lo que pasa es que se crece mucho. Bien, eh, entré en esta página porque yo no sabía que podía entrar y no que tenía 50 dólares de comisiones de los últimos 7 años. 50 dólares. ¡Qué caca! En, en 7 años no entré en una oficina perdí el tiempo. No trabajéis con empresas que no crecen, no trabajéis con empresas que tienen productos imposibles de comprar. Bueno, esta es otra empresa que ya me da hasta este vergüenza de decir el nombre ordinario. También la cerraron en España. Esta es lo que dijeron, el timo de UNETENET. ¿Alguien estuvo aquí en UNETENET? No, ¿eh? Porque seis mil inteligentes. De verdad, la verdad, muy tonto, que hay en todas. Yo pensaba que era muy listo. En esta empresa me llamó el presidente personalmente. Y una socio número 20, con una red de 50.000 personas, y me fue muy bien, hasta que la cerraron. Me quedé otra vez sin fuente de ingresos. Cuando tú te acostumbras a ganar 2.000, 3.000 o 5.000 dólares y de repente entras en la página y dices, no faun, no hay paguera. Y sale en la prensa, estafa. ¿Qué va a pasar? Y yo os llevo una cosa. Yo era bastante honesto, a la gente me digas, nunca inviertas más dinero de que puedes perder. La gente no me hace mi caso, la gente se vuelve loca. Y yo mucho de lo que acabé de lo invertí. Error. Perdí prácticamente todo. No hagas negocios de monedas digitales. Ahora están en la baja. Es muy peligroso. Si no tenemos ni idea, si muchas veces te explican algo no lo entiendes y no le dices que no lo entiendes, porque te lo explica para que no lo entiendas. ¿Cómo le no voy a decir que no entiendo? ¿Vas a pensar que soy tonto? que callas y inviertes. Es dinámica mental Error No caigas en la trampa Bueno, esta, esta es la última, esta es la más gorda Esta que fui se llamaba Ustia ¿Alguien conoce Ustia? Joder, soy mucho más inteligente que yo, pero creo yo. yo soy el más tonto de aquí del pueblo Porque vamos, he caído en todas me fui con un abogado. Contraté yo un abogado. Tuve reunión con el presidente, el vicepresidente, el director financiero. Le pegó una investigación por internet espectacular. Estaba registrada legalmente. Era una empresa legal. Vendía unas joyas de ámbar azul. que Si alguien lo conoce, es un ámbar que se es extrae de la República Dominicana, que el gramo vale más que, ¿Que el oro. Mi hermana se fue a la República Dominicana para ver si existían las minas, a ver si era verdad. Y estaban las minas, era, era, era una empresa real. El dueño era amigo del presidente Obama. Esto, esto, esto, esto no se cae. Esto, yo soy monista. qué me hablan las 40.000 personas? Gané el premio de un carro de que vale como mil dólares, que yo que cogí la plata, luego, luego lo volví a reinvertir, claro, porque que como es tan legal, pues voy a ganar mucho más. Y caemos siempre. Bueno, aquí estoy en un vídeo y además montaba una fiesta con toda la plata que recaudaban con el hermano del presidente Bush y tal. unas fiestas, unos eventos mega espectaculares, ¿no? Fijaros lo que pasaba. ¿Saben las comisiones que ganaba? Había semanas que ganaba 11.000, 8.000, etcétera, etcétera. de la 8 de la mañana, es que es increíble, aparece el C.D.I. ¿Sabéis que el C.D.I.? Es como en las películas. Van vestidos en negro y van con gafas. No van con pajarita, pero van con gafas negras. Es cierto, no es un mito. Tenemos un distribuidor que estaba en la oficina en Los Ángeles, en Arcadia, y apareció el C.D.I. Cero la empresa, eh, que había una paralización de tres meses eh, para una investigación presuntamente, por un problema fiscal, bla, bla, bla. Les quitaron los teléfonos móviles, los laptops, a todas las personas que trabajan allí, y a mi distribuidor también, y les echaron fuera. A las días se devolvieron. ¿Qué pasa cuando bloqueas el pago de comisiones en una red de 50.000 personas aunque ellos tienen un vuelo millón de personas en el mundo? La gente como viene que no cobra, pero no se me cagó. Vamos a me estafado. Ya no nos ha dominado. Ya no puedo cobrar el dinero. Ya estaban todos tirando. ¿Qué ha pasado aquí? Ha venido el EFBI. Ha venido el EFBI. Todos como a la gallina. Cuando viene alguien a matar uno para comerse, todos corriendo A ver, ¿a dónde vamos? Como... Efectivamente. La gente empezó a demandar, de a denunciar, y dijeron no, no, a me estafado. Les quitaron todo. Tenían hoteles. Restaurantes, constructoras, tenía un holding de empresas que tiene más de 10 años. En Estados Unidos, hay un americano gringo aquí. ¿No? Hay un niño que levanta la mano. ¿Eres americano? No. No, si no, no puedo decirle lo que voy a decir. Vamos. A ver, esto es que os voy a decir: es muy importante. En las empresas gringas, americanas, que yo he trabajado con varias, la mentalidad es de una forma concreta. Allí solo importa la plata. Tú no eres nadie. No importas. Sin embargo, una empresa asiática es totalmente diferente. Es la filosofía del CEO. Si la filosofía del CEO es una filosofía justa, honesta, con valores, se va a reflejar en el plan de compensación y en la empresa. Que es lo que pasa con este señor. El doctor de es una buena persona y todos los que tenemos éxito aquí y queremos tener éxito tenemos que convertirnos en buenas personas Pues si eres mezquino, no vas a tener éxito de quesina me... si eres miserable, no vas a tener éxito en quesina me... tienes que ser una buena persona y tienes que ayudar a las personas a mejorar su vida a mejorar su salud es la única manera no puedes tener basura en el cerebro esto es muy importante. Bien. Aquí están los de CDI. Primero vienen los hombres del negro. Y luego vienen estos. Que son los de la segunda ola, ¿no? Bueno, en fin, esto fue algo impresionante. Yo, yo, y ahí es cuando me asusté. ¿eh? Y dije no, no, ya no. Y ahí es cuando miré de XM los 8 o diez que metí. Y de repente había 200. ¡Guau! ¡Wow! Esto crece solo. Sufrimiento, estoy muy cansado de que me cierren las expresas, explotan el crecimiento y lo explotan como bombas atómicas y desaparecen. No quiero volver a pasar por eso. No os podéis imaginar lo jodido que es montar una red de 50.000 personas y vas un día a la página web y pone not fine. ¿Eh? Si te queda una no crema me ¿no? ¿Cómo que no otra vez? ¡No! ¿Qué nos pasa? Por favor, ¿qué nos pasa? Bien. Aquí tengo un pequeño análisis de diferentes empresas que todos conocéis. No voy a entrar en detalles. En los últimos 10 años, prácticamente todas van para abajo. porque qué? Son empresas buenas. Son empresas. Vamos a decir honestas. Que los, los gringos, vamos, vamos a correr un tupido velo, las gringas, ¿no? De que ese no para de crecer, pero no solamente no para de crecer. De repente monto una fábrica en México. Luego dicen, no, no, me monto otra en Perú, que son unos fenómenos, vamos, a Perú. El tiene que seguir siento, lo siento. Ahí está el camino ya. Y todos los demás os observamos. Aquí estamos. Me de venir al periódico y encantados Así conozco a personas como Estrella y otros líderes que, os voy, a es que os voy a conocer. No permitáis que entre basura en vuestro cerebro. Aquí tenéis. Que cuando fui a ver qué se me Bueno, yo soy vasco, no sé si sabéis. Los vascos tenemos otro idioma, que no es, una, no es una, tiene nada del español. Somos muy desconfiados, quizás porque en su día intentaron exterminar nuestros malos jodidos, quizás no se sepáis. Intentaron eliminar nuestra, nuestra lengua. Eh, entonces, claro, yo todo lo analizo. fíjate, con todo lo que analizo, vamos, me lo han pegado varias veces. Cuando fui a XM, yo lo primero que me saqué es la foto con los títulos que tiene la compañía. Una empresa real. Una empresa de mar, con un producto fantástico. Y luego una empresa enorme. Esos es, todos eso son laboratorios. Es una pasada. Tenemos una empresa impresionante. Y luego la mentalidad del doctor Lin es invertir para que la empresa sea más grande. Y está expandiendo sus productos. Ahora el Freeberry, que lo voy a conocer cuando vaya a la proyección que tiene esta empresa y luego se rodea de personas aquí voy a hablar de, de Don Eric García que la primera vez que le di en balas y esto todavía no lo sabía, por no se lo he dicho eh, este tío me cae, feo este tío me cae gordo qué chulos ¿a qué no sabías? ¿Te he dicho nada, este tío no lo sabía, ya sabía y este tío con esa voz una voz que vamos, que es espectacular Oye, es un experto. Es el tío más amable que te lo siento a medida. Maravilloso. ¿Tenéis a, a, a un líder aquí? Que siempre sí, está preocupándose con nosotros. No, lo imposible. Peleándose con la hacienda, peleándose con los proveedores, peleándose con las aduanas. Ese es el que hace que todos los productos lleguen a este país. Estrella y otros. Nunca dejéis de valorar aquellas personas que les facilitan lo que solucionan problemas a los demás Bien, ahora vamos a hacer una demostración a ver, hay mucha gente que dice que yo solo como cafecito porque me gusta, bueno, esto es un... bueno, ya veis, ¿no? estamos por todos lados presidente eso es una empresa gorda, eso no es hay muchas empresas que venden café con mano de obra que no tienen empresa lo compran en China, le ponen su nombre y lo traen. No voy a decir nada porque son todas las demás. Es fácil, vamos. No hay problema. Bien, esto ya lo sabéis, no voy a entrar en ese tipo de detalles. El que llega a un rango y se queda, vamos, pero cuidado con el rango. Es importante, pero no tan importante. Porque un doble diamante puede ganar menos que un diamante, o incluso un rubí. Pues es un diamante doble de, de pacotilla, que le llamamos en España de muy maquillado. Y ha hecho todo lo posible para llegar al rango, pero volumen, mil dólares al mes. Sin embargo, tienes un diamante que hace diez mil dólares de volumen, no de PV, sino bien de los PVs, de SVS, se cobra muy bueno. No. Claro, hay que facturar un buen rango. No sé. ¿En Latinoamérica un triple de diamante? Vamos, capital, Y no, un doble diamante también. Pero un doble diamante auténtico, con un buen volumen de facturación. Pues bien, muy bien, eh. Pero pues muy bien. Bien. Importante, bueno, esto es muy largo, no, no lo voy a utilizar. Muchas gracias, y ahora os vamos a ver. ¡Pum! ¡Pum! ¡Momento! ¡Que no ha acabado! Por favor. Fijaros. A las 8. Voy al baño, ¿sí? <risa> Medio dormido, orino. Yo bebo mucha agua. Me voy a la cocina y yo el día anterior hago esto, preparo esto. Igual. Una servilleta por favor. Sí, una servilleta ¿no? De papel. Bueno, sé que no tenéis aquí esto, pero no importa, tenéis otras cosas, ¿eh? Yo traigo lo que yo tomo. Sí, sí, eso mismo. Ahí y se vea aquí. No sé si tenéis alguna cámara que pueda acercarse aquí, pero si no lo veis. Está bien pero no. no sé, los que hablar. va a ver, unos 20, 25... A ver, cuéntanos tú. Tiene un juez. Un juez. A ver, ¿cuántos hay? 26. A mí cada vez no que cuenta, pero no hay 16, ¿cómo 16? 16, si son 250 miligramos 4, es un grano? Te recomiendan mínimo 4 gramos al día para mantener la salud Yo quiero empezar poco Esto es lo que dice Google, ¿eh? No creáis nada de lo que yo les digo Verificadlo en Google Recomendaciones de espirulina. Y te salgan unos 6 gramos Otros 8 gramos, otros 2 gramos Bien. ¿Cuántos hemos dicho? 26, 26. A ver, aquí tenemos córtices. Llegará. Llegará aquí, no os preocupéis. Y si no, a algunos ya lo traerán de llegar Estados Unidos. ¿Dónde me falta? Recomiendan dos al día, porque claro. No. Dos al día, vamos, eso no va. Aquí tiene el secante. No, ah, esos son. ¿Cuántos hay? No Siete. Córtices, riñón. ...pulmón. <risa> vale, es que, que la mujer esté contenta. Porque si la deja descontenta con Pero el riñón. El riñón es muy importante. Es un filtro que si lo... En el coche cambiamos el filtro en el carro cuando está sucio. El riñón hay que limpiarlo amigos. Según la medicina tradicional china, el riñón produce la energía que es el chi a través de los meridianos de los vasos centrales al cerebro. Está conectado. Importante. Yo quiero energía. Y también. Eh... Bueno, ahora viene el día de y yo eh, que claro, aquí es que tengo un problema también. Es que hemos. Se los he comprado estrella, pero no me ha querido cobrar, no lo saben, ¿no? ahora. Y que yo lo quiero pagar, que no, que no lo cobramos, que, que no, que los pago, que no. Venga, vale, qué voy a hacer. Eh? ¿Cuántos vienen en este bote? Treinta, ¿no? Chiqui. Bueno, están los treinta. Están ahí, ¿no? No, no, no. Estaba, estaba cerrado el médico, pero está Vamos a meter todo esto aquí. Lo voy a meter con mi dedito, porque lo voy a tomar yo. A ver. No, no es segura. A ver, se ha caído uno. Que luego me lo voy a comer yo. No, no, no, tus deditos y tus manitas. A ver, pero no paciencia, ¿eh? Que la paciencia es muy importante, ¿eh? que es la madre de la ciencia. Einstein tuvo mucha paciencia, Lalo tuvo mucha paciencia, Rafael tuvo mucha paciencia, Estrella tuvo mucha paciencia, todos tuvieron paciencia. Bueno, y ahora que se dice el jefe, ¿sabéis lo que hace el jefe, no? Oxigena sea, el cerebro. ¿Sabéis que tenemos en el cerebro, aparte de las neuronas, mitocondrias? Esto es una investigación que se hizo hace poco y en el corazón. Las mitocondrias funcionan con ATP a través del oxígeno. Si hay más oxígeno, son más listos. Más inteligente? ¿Qué quiero ser más inteligente? ¿Qué quieres ser más inteligente ahí? Hola. Pues de a apunta pala. Vamos, es como que cuatro. ¿Cuatro de qué? Uh, yo cuatro no. ¡UÑAS! ¡UÑAS! Es que no te muertes ¡Ahí! Vamos a quitarle el secante Y lo vamos a echar aquí Para que sea que se caiga ¿Está sí? a todos? ¿Qué? ¡Juez! Importante Nada. Ahora no me voy a tomar Como estoy acostumbrado a, a grandes cantidades Y no es tu especifico como que tomo ni no me la pastorez no me va a pasar nada, cuidado, si una persona está enferma, está tomando muchos medicamentos, está muy toxificado, esto no lo puede hacer, porque le, le va a hacer un efecto de desintoxicación muy brutal, muy rápido y va a tener una crisis de desintoxicación, y no es bueno porque se asusta, no podemos asustar a la gente. ¿Mm? poquito a poquito, con amor. Llevo mucho tiempo tomando la anoderma. Y cuando veis en internet, no, es que el anoderma en cantidades altas es tóxico. Mentira. No, es que la espirulina es tóxica a partir de ciertos grados. Mentira. El problema es que hay muchas espirulinas que están procesadas de una forma industrial, secadas en calor no son tan naturales y no tienen las coenzimas que tiene la nuestra, que está secada con un soplido en frío, es un sistema que viene de XN, es pura, limpia y es, no hace daño nunca a nadie. Y el caloderma es lo mismo. Os voy a contar una cosa, estáis esperando a ver cómo me lo tomo, ¿verdad? Una cosa importante, el caloderma, los hongos absorben del suelo los metales pesados quizá no lo sepáis, pero yo lo investigué. Los metales pesados destrozan el cerebro, como el mercurio, y el plomo y demás. Hay empresas, observad esto, que sacan vidrios de sus ganadermas plantados en el suelo. Eso no es bueno. Porque la lluvia puede tener metales pesados y el suelo tiene metales pesados. Por eso el ganaderme de que se hace en bolsas con servín de arroz. Y, se, y no tienen ningún tipo de contaminación. De hecho, en Alemania se publicaron unos documentos de análisis de metales pesados y no tienen ninguno. Muchas de estas empresas tienen metales pesados. Ahí va, ¿eh? Un aplauso, campeones.